Cuidar y proteger a quienes nos cuidan y protegen. Eh, en ese sentido, pues no es eh, ninguna novedad que el dispositivo Infoca lleva muchos años pidiendo eh, pues, más recursos, eh, más medios eh, y es verdad que ha habido este año una oferta pública de empleo eh, que ha renovado en parte la plantilla, pero donde eh, más del 70% de los medios humanos, pues tienen más de 48 años, ¿no? Entonces, la necesidad de rejuvenecer la plantilla del Infoca de invertir más medios en este dispositivo, que además es una fuente de empleo en el medio rural, puede dar empleo a muchos jóvenes eh, del medio rural que, eh, que trabajan en la protección del, del medio natural. Y en ese sentido, ya que se acercan la ministra Bañez a su provincia con motivo de... Eh, del incendio, pues solicitarle que eh, gestione con, eh, con más brío el expediente que se le ha presentado para establecer coeficientes reductores a los bomberos forestales. Esto es interesante porque mm, cuidamos a nuestros bomberos forestales, eh, les damos la posibilidad de jubilarse antes de la edad eh, que les correspondería, por la peligrosidad absoluta del trabajo que realizan. Muchos de ellos tienen problemas eh, físicos eh, y de deterioro importante, a pesar de, del corazón y de la experiencia que ponen en la extinción de incendios. Pero no hay, en primer lugar, ni una segunda actividad donde podamos llevar a, a nuestros bomberos forestales eh, que, que están mayores, pero que tienen acumulado una experiencia que es importantísimo mantener ahí. Eh, y, por otro lado, eh, no cuidamos el fin de sus días, dándoles la posibilidad de un coeficiente reductor que, insisto, está sobre la mesa de la ministra y que quizás sería recomendable que pudiera eh, darle una vuelta, sobre todo también porque el poder eh, permitir que nuestros bomberos forestales se jubilen antes, además de eh, aumentar el reju rejuvenecimiento de la plantilla, pues es una fuente de generación de empleo importantísima para nuestras zonas rurales.